Señores, ahí estuvimos viendo a la leyenda dominicana, eh, eh, el Mayimbe, la artista de mi mamá, eh, de esa artista de mami, eh, Fernandito Villalona. Ese ejemplo de eh, este eh, país. <risa> sí, pero eh, el más, Fernandito, el más grande, grandes, eh. más y, y eso merengue navideño. así que durante todo el diciembre vamos a estar poniendo esos tipos de cortecitos navideños de merengue clásico eh, que, eh, de la Navidad, así que nosotros vamos a apoyar eso. Pero... Aparte de que apoyamos la música tradicional me, dominicana, como es el merengue, apoyamos los talentos dominicanos y los talentos de serie 56. Y hoy tenemos a nuestro amigo, que yo no, no sé si pudo venir, si, y tiene que irse de una vez, porque sabemos sí, que sí, en diciembre que está full. Está la, full. Va a tocar. ¿eh? Va a tocar. ¿eh? Nuestro amigo Nacho. Bien. Bien. Nacho, es, es Nacho tu nombre artístico, Super so, Nacho. Solo yo aplaudí. Vamos mira, de nuevo. Su. Nacho. Hey. <ríe> Nacho Estrella, Nacho Estrella. Okay. Mi nombre es Fausto Na Ignacio Estrella. Nacho, Ignacio Estrella Nacho Estrella. Nacho Estrella, Nacho Estrella. No de esa vaina, de que estoy full. Porque debo <ríe> unos chelitos por ahí, que saliendo de aquí... No para ahorita llaman a abajo. Tú le dijiste eh, full. Eh, Señores, mi dinero. pueden llamar a Nacho para que actividad. Nacho, ¿cómo te ha ido en esto? Pues ya tú tienes tu orquesta. Eh, o sea, te, te he visto en presentaciones ya eh, eh, con tu orquesta. Ante cualquier cosa, debo decir que estoy contentísimo. Por primera vez en este programa... Y tengo razones para sentirme en mi casa, porque quien me conoce sabe que yo estuve trabajando precisamente en este mismo estudio con uh -huh. Roberto Nevis, en el toque Mierín. de queda, cuando era de noche. Sí. Lo dejé por eso, era en el <risa> Señor Mayor, Ahora es de día, ahora. Estoy contento de estar aquí. Eh, les he dado seguimiento a este programa por, por las redes, por algunas transmisiones en vivo que hace. Y contento de estar aquí. Respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que sí, que tengo ya unos 10 meses, eh con un proyecto de bachata, una agrupación en la que puedo decir que me ha ido muy bien. He recibido el apoyo de Telenor, precisamente estuve en la feria, estuve en las patronales. Sí, te vimos en las patronales. Y, ¿eh? En fin, siempre recibo de esta empresa un gran apoyo. Puedo decir que muy bien, aunque no estamos tan full como tú dices en diciembre, <risa> no puedo venir aquí a hablar en bus. ¿Eh? Estamos tan full Es nuestro primer diciembre y tengo que decir que estoy haciendo la bachata paralelo a mi proyecto de balada, que es realmente con lo que me di más o menos a conocer aquí en San Francisco de Macorís. Eh, Nacho, lo que más te pide la gente, por ejemplo, en vivo, ¿te pide más balada o te pide más bachata y merengue? Porque sea, que a veces en actividad de, de eso depende. Me ha tocado tener como la, la, la, el problema de que me llaman, sí, pero yo quiero que tú me hagas un par de baladas. Por ejemplo, yo estuve en un sitio por ahí en la salida de la capital, no voy a mencionar a nadie, imagínate, Y no me dan mi cuarto, la publicidad. y me piden balada pero sí, la gente me ha aceptado como cantante de bachata. Yo entiendo que sí, que la gente me, me ha demostrado, el público, que me ha dejado saber que sí, que puedo. Que canta bien. Puedo bregar con loco. la bachata. Es un ching difícil, porque imagínate, balada, una copita de vino. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Todo tranquilidad, todo muy fino. <risa> <risa> y lo que duele es el cuerno. Nah. Ya ahí varía <risa> ACD. <risa> sí, <risa> señor. Nacho, ¿cómo mm. te sientes más cómodo? ¿En la bachata o en la balada? En la bachata. Y te puedo decir por qué. Me siento más afín. Y mira, yo pensé que iba a decir la balada, sí, porque tú tenías, tú tenías mucho tiempo cantando balada. Eh, ya la, no le quedan lágrimas, dice. <ríe> Que yo no, la, eh, la, la gente, yo soy un, un amante de, de la gente común de la gente ¿Y como por, yo y el público eh, eh, lo que pasa es que Liz se quedó yo cautivado con tu el voz el público eh. de bachata es, tiene una forma más, que me gusta más para expresarse no para decir, sí gente borracho sí. me gusta eso sí. te más te romo en la bachata Liz. pero no solo en la bachata hay más romo también en la balada el, el, el, el, el, romo, el, romo, el romo de la balada es un romo como muy, ¿tú ¿me entiendes? Un tenemos una, una llamada. llamada. Ah, ah, tenemos. Nacho, tenemos ey, una llamada. llamada. Ey, ey, eh, eh, ey, ey. Un, co un cobrador, ah, no la coja. Buena. Hola. Buenas tardes. Averigüen bien que puede ser un cobrador. <risa> Quieran. Nacho, ¿piensas hacer el lanzamiento o a, a, a esta nueva etapa de tu carrera artística? Qué bueno que me haces esa pregunta. Claro que sí. Ya a partir de enero, aunque ya grabé una bachata y e hice una adaptación del tema aquí en de Pablo Alborán y grabé una letra mía, ya en enero pienso eh, grabar dos o tres canciones más para hacer una especie de lanzamiento de manera, eh, vamos a decirlo, orgánica porque no estoy vaqueado por ningún sello, no tengo... Todo es a costillar Néstor. Pero sí, tengo el deseo de sí decir eso. Néstor él. preguntaba, ¿por qué yo me quedaba mirándote? Y es que realmente, como un, ca, como un cantautor de balada, tú eres muy bueno. Incluso tienes una canción que es tuya, creo que me gusta mucho. ¿eh? Deberían, deberían dar, darte un Oscar. Deberían darme un Oscar. Es y realmente por eso yo lo miraba, porque wow. cambiar de género. Wow. Eh, wow. Eh, ella estaba inspirada. Ella estaba loda. Nacho, va a cantarte un ching antes de que finalice La el no programa. que esa para que ella se vuelva loca. Nacho, antes de irnos a materia de tu corte que ha traído... ¿Tú crees que el 2019 fue el mejor año de la bachata luego de ese álbum de Romeo junto con esos con, esos, con esas leyendas de la bachata? Indudablemente. Indudablemente. El, el, el resurgir, de hecho, la última bachata... ¿El resurgir? El resurgir. Habla conmigo. El último hit de casi todos los bachateros que grabaron con Romeo. Fue el que grabaron con Romeo. <risa> o sea, que Estaban el, el, viviendo de lo que hicieron. Del okay. yo fui. Okay. Pero tú entiendes que ya ese ese, eh, ese CD fue el que le dio el repunte. Claro que sí. 2019 de hecho, fue... Romeo hizo con ellos lo que ellos ninguno han hecho con nosotros. Ni lo van a hacer. Ah, Los así, bachateros no apoyan eh, a la lo nueva generación. No. Sí, no, no hay una nueva Mujer, generación. Muere. De hecho, le va... ¿Le va a pasar a un hueco merengue? El merengue murió a falta de relevos. Porque lo que se hicieron millonarios con el merengue, no la pasaron. A Sergio Vargas a Eddie Herrera, a más del 70% de ellos lo buscaron a su casa. Y entonces, y entonces se lo con el merengue de calle. Tienes razón. Bueno, por ejemplo, tú dices, Romeo lo ayudó a ellos, lo que ellos nunca lo hicieron con yo, Romero. Que llame a Romero. alguien aquí de los... Yo no, yo todavía no estoy inscrito en la lista de los bachateros <risa> locales de San Francisco. Yo cojo mi puesto. Yo estoy eh, aprendiendo a eso. Yo no me le adelanto el tiempo, pero pueden abrir los números a cualquier hora que llame alguien que un bachatero pegado le ha regalado una guitarra. Le ha hecho, le ha dado un a Algo que ha Lo, lo, ha, lo ha empujado no, en su carrera. Eso, carajo, eso tiene un círculo allá arriba. La unión de la bachata entre ellos. Entre los ricos. Y Luigi, Luigi, ¿dónde está? Willy, Willy. Wellington Toribio. los ricos. Luigi Almarante. Uno, yo, hay unión entre los ricos. Me metiste para una vez, no quería ni meter. Me llamas, la azúcar, <ríe> me está matando. <ríe> no, que necesitaba el título de video. <ríe> <ríe> eh, Nacho, este tema que tú acabas de hacer, que lo publicaste anoche en redes sociales, Hablando de los, lo que le dicen los abatidos, ¿tú ¿sabes lo qué abatidos uh -huh. O sea, están batidos zapotes, ahorita que no suenan. ¿Cómo te surgió esa idea de, de, de hablar de, de ese tipo de, de cantar eh, Quizás motivado a... Ahora ahora lo que, lo que... Perdón, antes que tú mencionas. Ahora lo que influye eso, hacer contenido en redes sociales para poder pegar las canciones. Sí. Eh, quizás no con la fluidez eh, necesaria. Yo tengo ciertas actitudes para para el humor. De hecho, desde niño yo era el carajito de los cuentos. Y últimamente me, me he interesado, de hecho, ese no es el primer video jocoso que subo, uh -huh. ya creo que unos cinco videos atrás, eh, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, Nacho Estrella 1. De hecho, uno de esos videos fue reposteado por un, por un artista pegado, lo borró, no sé por qué, duró dos días con él y después lo borró. No le va a dar eso Don Miguel lo fue que lo subió. Que lo va a etiquetar. Para de tener estos flows. Pero... Sí. Eh, Un haciendo... saludo a Miguel Valerio. Que él sí. lo ve. Estamos. Él es que lo, él no da like, pero lo ve. Lo ve. <risa> sí, sí. De hecho, me sorprendió dos comentarios. Lo puso en su estado de WhatsApp. Luego, Yo... luego lo puso eso en su cuenta personal. Eso. Luego lo borro el que lo borró no va a no borrar. Bueno Pero okay. sí, lo bueno que salga, ¿sabes? es bueno que salga. Es que salga. Don Miguel no se borra él mismo porque no puede. Entonces... Entonces fue un pique, él cogió la cocina. Él, <risa> siempre que él coge <risa> pique, <risa> borra, pique borra todo. Pique, me este pique, borra Se dice que, Bueno, bien, eso es otra cosa aparte. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, me puse a pensar en ¿Cuántos minutos dura el video? En gente... Un minuto treinta y siete. Un minuto treinta y siete. Me puse a pensar en gente que yo. Yo soy un seguidor del género urbano, específicamente uh -huh. de la música en sentido general. Uh -huh. Entonces yo pensar en los pegados que estuvo en un tiempo Black Jonas Point Sí, yo no. un talk five, la, un talk five, Jonas. Un top five. Un top five. Sí, sí, eh, pero oye, oye. Los pegados. Los pegados pegado que tuvo Poeta M. Callejero. Poeta está pasando una situación difícil. Los pegados que tuvo Vaquero pero en su momento. No, mil de la vaque, Mastura. Pero, vaquero, pero, poeta, no tiene un pero vaquero, no. ¿Cuál fue el último tema que pegó Vaquero? El de que le gusta Superman, ¿cuál fue el último pega? No, porque Vaquero tiene, tema, no oye, Vaquero ¿qué? tiene. Es un difunto ¿Qué? de la música. Me voy para la <ríe> calle. Pero que ¿Voy? Vaquero no, no, no, no, tiene una la orquesta la que lo ayuda. ayuda que además cantan los los Y tiene su picada, Los se va, al menos Vaqueros se mantiene en picada. En picada. Yo no lo yo no lo lo voy a hacer cuando termine aquí el programa, voy de Vaquero. Voy a poner la más dura. cinco gente tiene. Como Mirka, sí. ¿Qué Mirka qué? Mirka estaba abatida. abatida, difunta, abatida. De. A, ver, a otra gente. Eh, en otro género, el Jeffrey. Ay, ay, Tabo, ay. Mamuy. Mi tierra. Es de, es, de, es de coro de ella. De fresa y leche. Entonces, de una manera o cosa, lo tuyo. No, no importa, nada, pero venga. No nada personal. Digo no yo, nada... porque no va a ser candidato de Fuerza del Pueblo. Sí, pero. Óyelo. ¿no? Ay, ay, ay. No nada personal. No tengo nada va a ser candidato, ya he sí. Candidato va a ser. ¿Qué pasa bueno. con eso? Porque lo, ¿Qué tiene que ver el artistaje con la política? Porque, porque es, son artistas que van a ser, que tienen que. Es una no, llamada. lo mismo que. Hola, buenas tardes. Saludos. Hola. Ey. Hola. No, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Eh, Nacho. ¿Nacho okay. qué? Mira, si que cobrado cobrar 250 mil, ¿cuánto tú cobras? Ey ey ey ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Atención a los contables, impuestos internos. ¿A quién se refería, Nacho? <ríe> ¿A quién Naico? se refería? <ríe> me parece que tú sabes a quién es sí se porque aquí, aquí, aquí, aquí hace una semana Nacho dijimos, dijimos la lista de, de este año o sea de los merengueros bachateros salceros y urbanos de cuánto cobran cada uno aquí aquí en el programa lo hicimos le, le, y se hizo viral hace una semana entonces la persona están preguntando qué cuando tú cobras honestamente lo que cobra un proyecto local un proyecto que todavía no ha tenido alguna pegada la nómina de un grupo de bachata yo estoy dentro de la nómina 18, sí. 20 mil pesos, ¿o no? Sí, ahí eso está. no, no es un secreto para nada, señores. Nadie. Llame. Pero a quién él se refería ese televidente, porque tú sabes. 12, no, no de eso. Yo vuelvo otro día a hablar Señores, de esto. vamos a presentar el video de Nacho dedicado a los abatidos. ¿eh? Antes quiero decir okay. que no lo hice al principio cuando colgué el video anoche, uh -huh. pero voy a poner mi lista de los difuntos de, los de la música. Sí, sí. Se sí. jodieron. Y don eso, Miguel lo cuando, cuando vuelva, Y antes de eso tú me no es vas a cantar cuando, un cuando cuando canción, vuelva, no gusta. O sea, cuando volvamos, que tú vas a cantar un poquito, que Liz quiere que tú le cantes un poquito. Ven sí. acá, te te haremos acá, pregunta que tú dices que Don Miguel es un difunto de la música. ¿Cuál fue el último tema que pegó? Pero que qué él cobra, él? Cobra, pero que es pero uno de los que más cobra. No estamos hablando de cuál es el que más cobra. Pero dime tú, tú ¿Y cuánto cobra Ricardo Montaner? ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue? ¿Y cuál fue el último tema que pegó hace mucho? Tiene un par de fao. Grabó con Anthony Santos, nadie lo supo. Grabó con Alajazano, no lo supo sí, pero nadie. Sí, dime el último. No sé cuál fue el último. No, no por eso. porque. ¿Tú ¿tú me estás me estás <ríe> porque <ríe> Señores, vamos <ríe> a ver el video de Nacho Estrella. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> tú verás ahorita. <ríe> <ríe> tú verás ahorita. Acabando los abatidos. Te digo que. Yo ni voy a opinar. Acabando los abatidos, vamos a ver para que donde Nacho le dije una canción a esos artistas que ya no están sonando. Ya Don Miguel lo dijo él. Vamos allá. Grabo pila y nada se pega. Algunos dicen que es que yo no invierto, pero eso no es cierto. Dejen su lo que es. Solo me queda decir que yo he, que fui la vaina, rompí donde quiera, y que hay que darme mi respeto. Sea si nuevo talento, si había y fue me estoy cayendo muerto. pregunto Que Dios lo bendiga el niño, que Dios lo bendiga. Eh, Uno se ríe, eh. pero es no, verdad. Mira. Creatividad dominicana. No, cre no, eh. no hay que subirlo. Mándame a tío. Nacho, pero esa <risa> voz tuya es un lujo. Yo estoy sufriendo que se vaya al eh, género bachata. Eh, atención, Jerry. Sí, porque el paquete le gusta sí, la porque voz. Porque ella dice que, que, que, que va a sufrir. pero Tú vayas a donde Nacho. Porque yo siempre lo veo. Yo ella iba a ver te los conciertos, Nacho. Sí, yo siempre lo veo cuando él va al negocio de la salida de la capital. Que él no quiso mencionar el nombre. Yo tampoco lo voy a mencionar. Pero sí, voy a verlo ahí. Espérate. No, no, pero, mira, Néstor, deja de buscarme problemas que me están viendo. Ay, pues yo te no, pero la. Nada la, que la, te controle. la mi no faceta como baladista siempre va a estar ahí. De sí. hecho, yo no puedo ser desagradecido con, con ese género que es lo que si alguien, si 10 personas me conocen en San Francisco de Macorís, como es tu caso, me conocen quizás porque yo tuve la dicha de escribir, deberían darme un Oscar. Que es mi sello, que es mi fue a ritmo de balada, y yo sigo haciendo balada. Y óyeme, valga la publicidad, Felipito, mi hermano, me tiene todos los miércoles haciendo balada. Sí, y eh, eh, y, yo lo veo siempre. Eh, y Nacho, señores, cuando usted vea a Nacho en vivo, bueno, usted se. Un día. A, <risa> <en esto risa> a, <Florida>. Nosotros <risa> a, soportamos que el productor no le, de no este le invite, programa nos no lo invite, no invite como animador que te va a cobrar ya, porque antes lo hacía de que gracias, no, gratis. No, Ander, que ya no. Pero no. lo bueno, invitar <risa> contigo para <puede> estar <risa> disfrutando. Acá una pregunta, según ustedes. Mozart para acá, ve ahí en, en la lista de los abatidos. Mozart es mío, no, no, no. Está batido. es Mos, mío. Está, loco, está, no, está, está batido, está batido. es mío. Tiene, tiene su sonido. ¿Cómo, ¿Cómo es? Espera, Él ha tenido una dime baja dime de linta. poder divorcio. Lo que pasa es que todos no quieren decirlo. Ah, ok. Pero sí. Mozart, por ese sonido. Pero ustedes, ustedes que son los osobrosos, comenzando por aquí, mencióname dos abatidos de la música. ¿Dos abatidos? De la música. ¿Qué le pega esa canción? El lápiz. El abatido, el Chuape. El buena. Está bien. Por eso es que en las redes sociales de Telenor se comen a Liz. Ella toca a los fanáticos más fuertes. Mira, mira, ya que la visita, está aquí ya. Otro abatido. Ella la visita. Dime, otro abatido. Otro abatido, Albertón. Y él tuvo sonido. Era, Mira, si tú le pones los nombres de la, de la que le puede pagar esa canción, hubiéramos. Eh, Omega. Eh, no no da los créditos. Omega. Omega, está ome no, pegada. Esta muchacha pe pega, pega una. Careta está <ríe> pegada. Mira, no, ella, la pegó, ella Ese la que usted ahí es fanático del de es lápiz. lápiz. Ese es lápiz. Bueno, hay. <risa> Hay que establecer un tiempo para saber quién es el que está batido, tenemos que establecer un tiempo de la última canción pegada hacia acá. Ajá. Creo que lo último que pegó lápiz fue Limonadasco. De de en su momento, de, en, su momento en su momento, en su momento. Pero esos son, tú decías ahorita, del sonido, tú decías ahorita que esos son de los que pegan una canción, ¿eh? Y no pegan más. Para mí, esos no, van a ser yo, uno de ellos. No, esos. pero en este momento no a ellos no les pegan. Yo también he manejado, canción. yo también manejado. A ellos no les pegué esta canción en este momento, ellos son los dueños del sonido actualmente. A, che, a Cherry. Sí, y Cherry. Y son Kiko muchachos, Creso. pero si hablamos de Pablo Pidi. ¿Puede, ¿Puede aparecer la bachata, un Cherry? ¿Quién un crees? Pablo Pidi tuvo en su momento todas las canciones de la bachata. Porque tuvo un plural. <ríe> Mira, tú sabes que la, la bachata, el último artista en eh, el de la bachata. Así, icónico que fue. Fue el varón de la bachata. De ahí para acá no se ha pegado nadie. Y antes del varón, hubieron muchos intentos fallidos. Joel Santo, intento fallido de la bachata. Ay, ay, ay. un Santo marquitazo. era bueno. eh, Su Sí, marquita. el hijo de... Eh, eh, eh, sí. de Nagua, de Tú dices Nagua, que el, es? el último relevo... El que... más duro eh, es el de Nagua. Otro intento que... Eh, eh, espérate, permiso. El que le escribió la canción a Ivy Martínez, a Fran Reyes, de Nagua. ¿Cuál chiquito eh, eh, eh. el... Me fue, me fue a la vaina. El Rey John, intento fallido. El que se... ¿Cómo se llama? eh, eh... Eh, que el, el último fue otro tema, es que el, se rompió que yo que, eso, eso no se rompe y eso para todo. señora, no queda poco tiempo y yo quiero que el... sí para finalizar. Sí, listo, antes que le dé un ataque. Que listo, que le dé un ataque a ella. Ayer con una amiga en común. Hablé de ti. Anda me también, dijo vaya. que se alegraba de verme tan feliz. Y me dijo que te casaste con un tipo normal, que se nota que te quiere, te ama de verdad. Y yo sentí que me moría por dentro, y en contra de mis sentimientos dije, vaya, qué felicidad, debería darme un Oscar, si vieran cómo tengo que actuar para poder disimular que no te extraño. Que no me duele que ya no estés aquí. Y ahí se me mete no el otro disco. Amo. Oh, sonido, ¿dónde estás? Te busco desesperadamente. Ya se están dando cuenta la gente. Oh, sonido, ¿dónde estás? Se le perdió el sonido a muchos. <risa> <incluso risa> Señores, es si un placer, Nacho, que esté con nosotros aquí. Vamos a despedir el programa. Y auguramos ¿Pueden? muchos éxitos. A David Cada se le perdió el sonido. También. David Cada llegó a su casa, guardó el sonido y lo guardó también, que no lo he vuelto a encontrar más nunca. Mira este muchacho que trae la lo digo. mato. Es más asombroso que nosotros. También. Nacho, mil gracias. Las personas pueden seguir a Nacho a través de. El hijo del comunicador de aquí ni llegó a tener su niño. Ay, bienvenido. Llévenselo, Pero antes de cerrar, Nacho, di tu cuenta de Instagram, tus fue? redes sociales. Nacho Estrella 1 en Instagram. Aquí, Nacho Estrella 1 en Instagram. Señores, nos vemos mañana. No mañana. Buenas tardes, adiós.